Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy queremos darle una buena noticia eh, y es que vamos a inaugurar un nuevo canal eh, eh, que le llamamos Chilau, que queremos que sea un canal eh, para abordar eh, situaciones prácticas de la vida, situaciones cotidianas, pero situaciones que por ser de la vida cotidiana justamente eh, y el afect, que afecten a muchas personas y que nosotros podamos dar pequeñas soluciones, pequeñas reflexiones para esas cuestiones de la vida cotidiana. Serán, en este caso, vídeos cortos, nunca más de 10 minutos, incluso bastante menos, cuatro, cinco, 6 minutos, donde podamos abordar temas muy puntuales y muy concretos. Queremos también hacerlo de una forma más desenfadada, un poco más, digamos, más eh, alegre, más jovial, más... Eh, en una palabra, Queremos realmente eh, dar un, un nuevo giro en este blog. Eh, de vez en cuando nos planteamos eh, cómo mejorar el blog desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista técnico y realmente esto nos conduce muchas veces a esta, a esta solución como es una, un canal de vídeos cortos que tenga esta especie de, de, de, tono, diferente, de tono diferente. Bueno, pues... Nada más, les iremos presentando, como le digo, vídeos que hablen de situaciones cotidianas, eh, vídeos que serán cortos, eh, mucha gente mucha gente no tiene tiempo para ver vídeos largos, aunque yo les sugiero que lo vean en varias partes, en varios días... Eh, eh, y esta gente que, que, que no tiene tiempo porque evidentemente andan muy atareados por el trabajo, por atender a los hijos, a la familia. Son muchas las preocupaciones que, que tiene la gente, son muchas las preocupaciones que tienen ustedes, la mayoría de ustedes, y que por tanto un canal de vídeos cortos les vendrá bien. Pues esto es lo que queremos presentarles, es, es un ofrecimiento más y una, un regalo más que hacemos a todos ustedes. Bueno, pues que, que lo disfruten, los regalos son para disfrutarlos.